Saludos, soy rael Banger y en esta hora les voy a mostrar cómo hacer un formato de Excel eh, de forma automatizada, de tal forma de que ustedes no tengan que estar eh, repitiendo el mismo proceso siempre. Simplemente, por ejemplo, si queremos calificar a un estudiante llamado Eliana, eh, simplemente, bueno, este es un ejemplo, ¿no? Tiene el apellido y todo, pero simplemente le puse. Entonces, vamos a, a, a posicionarnos en cualquiera de estas líneas y aquí escogemos el nombre en Diana, que sería este, ¿no? Código, pues el código debe salir automáticamente con el nombre, pero no sé qué código ponerle, pero si lo necesitan, me dicen yo por este mismo formato. Les enseño de cómo, que de tal forma que cuando pongan el nombre salga el código del cliente aquí de forma, au, au, eh, de forma automática. Entonces, primera nota pongámosle 4, segunda pongámosle 5 la definitiva pongámosle 3,4 entonces la, la final la nota eh, definitiva le dan 4,1 miren que cambia de color supongamos que vamos a calificar a juan y juan ha perdido juan juan sacó 3,5 en el primer parcial en el segundo sacó 2 cerrado y aquí sacó 1,2 juan perdió automáticamente nos deja en rojo y si vamos a calificar a carlos y carlos sacó 3 en el primero 3 en el segundo 3 en el final eh, esto que es ah, me equivoqué puse un 3 acá y en vez de entonces eh, 3 en el primero, 3 en el segundo y 3 en el final, entonces nos da 13 ray. Miren que queda un color normal. El color no cambia en este caso, queda el color normal. En el caso de estos dos, si cambio, queda en rojo en este y en este cambia pasada. Entonces, vamos, les va a mostrar cómo, cómo se hace esto. empezamos a crear una nueva. Es como abrir nuevamente Excel, pero en este caso, voy a abrir una nueva página, ustedes abren Excel. Entonces nos vamos a guiar de este, como dice este. Entonces vamos a posicionarnos en la opción 7. Aquí vamos a cerrar aquí un poquillo. aquí. Vamos a escribir aquí número. Vamos a crear unos números del 1 al 30, que se supone que es, una, es un listado de 30 estudiantes. Si ustedes tienen más, pues no importa. Lo van, eh, lo van a hacer. Entonces yo voy a arrastrar aquí presionar la tecla alt, eh, alt, me paro aquí, qué pasa, alt, control, ah, la tecla control, presionamos control y vamos arrastrando así, lo voy a hacer hasta 30 estudiantes, 30, hasta aquí, bueno, ahora ya tenemos el listado de 30 estudiantes aquí, ahora vamos a poner el nombre del eh, nombre y apellido del docente vamos a copiar y a pegar esto para no tener para para ahorrar tiempo copiar Voy a pegarlo aquí entonces aquí vamos a combinar combinar y centrar Vamos a ponerlo aquí, área. vamos Vemos acá, vemos que tenemos código, primer parcial, segundo parcial, definitiva. Código. Eh, tenemos código. Primer parcial, primer parcial, segundo parcial, EF y DF. Nos vamos a ponerlo, a seleccionarlo todo y lo vamos a poner en a poner en Arial, negrita y centrado. Bueno, ya tenemos aquí la parte más importante. Ahora ya tenemos esta estructura. Bueno, ahora vamos a hacer esta parte de acá arriba, el de mi cabezada. Entonces vamos a irnos, vamos a escribir acá registro de notas. Vamos a hacerlo aquí. ¿Dónde lo tenemos Vamos a escribirlo aquí, registro de notas. a combinar y a centrar esto hasta aquí combinar y centrar a ponerlo aquí negrita arial vamos a ponerlo a tamaño 14 y vamos a ampliar un poquito de aquí y vamos a ponerle como fondo eh, de este color entonces ahora que sigue vamos con facultad nivel fecha ocultar dos puntos bajamos nivel dos puntos fecha qué hice control Z qué hice ocultar nivel y fecha no bajen Fecha aquí, que tenemos allá. Fecha, entonces ahora vamos a combinarlo: combinar y centrar, combinar y centrar, combinar y centrar. Vamos a seleccionarlos todos, ponerlo en areal negrita y corremos hacia acá, así. entonces ya va tomando forma que otra cosa tenemos aquí eh, facultades arte nivel 4 arte artes nivel 4 fecha vamos a ver aquí tenemos la fecha aquí me faltó algo, que combinar esto y luego correrlo hacia acá lo hice mal entonces vamos a hacerlo artes, eh, fecha aquí y en negrita vamos a combinar esto aquí también combinamos aquí también Entonces, en fecha, vamos a escribir la, Vamos a presionar la tecla chip. Igual vamos a escribir la siguiente fórmula hoy. Abrimos y cerramos, y presionamos enter para que nos dé esta misma fecha. Si ustedes quieren imprimir, eh, ah, lo otro que les quería mostrar acá es que si ustedes van a imprimir este formato, solo las notas a la hora de imprimir, solo les va a abarcar esto. Si damos clic aquí en imprimir miren lo que muestra, solo eh, eh, las notas, la opción lista que está acá no sale, solo sale esto o sea que esto de acá no va a salir, a la hora de imprimir también lo vamos a hacer entonces que a la hora de imprimir solo vamos a imprimir lo que nosotros querramos igual ustedes lo pueden modificar a como quieran conforme a lo que les voy a mostrar ahora entonces aquí en fecha vamos a ponerla 14 vamos a correrlo hacia acá hacia acá fecha fecha bajemos el nivel no lo pongamos en tamaño 14 vamos a poner esto en negrita en negrita aquí como lo tenemos acá esto aquí esto aquí está centrado bueno que más sigue vamos a ver eh, programa y asignatura iría aquí programa y asignatura el periodo académico dos puntos asignatura dos puntos periodo académico académico hasta aquí nos toca combinarla hasta aquí Bueno, que otra cosa sigue? Vamos a ver. Aquí, aquí enfrente es Arquitectura. Arquitectura. ¿Qué otra cosa sigue. Vamos a ver. Acá sigue. Nombre y apellidos del docente. Nombre y apellidos del docente. Bueno, ya tenemos el encabezado. Ahora vamos a arreglarlo bien. En esto aquí. ¿Dónde estamos? A nombre y apellido del estudiante, no docente. Acá es que es docente. Vamos a combinarlo. Negrita a diario a correr un poquito aquí acá yo me equivoqué aquí era estudiante aquí van los estudiantes no no docentes entonces vamos a configurar esto aquí vamos a combinarlo hasta allí vamos a poner lo que sea en arial negrita y asignatura También, negrita, arial, combinamos y centramos, arquitectura, hacemos lo mismo, combinamos y centramos, centramos, negrita, arial. Bueno, tener paciencia ya que las cosas buenas siempre llevan un poco de tiempo. Pero dan buenos resultados al final. Entonces, eh, ¿qué sigue? Notas. Combinamos. Centramos. Esto lo vamos a correr un poco. Vamos a dejarlo allí. a ver qué tal te este lo tenemos un poco así aquí, aquí un poco de pelín bueno ya está tomando forma nuestro nuestra nuestro libro de Excel eh, qué otra cosa nos falta aquí ya está completo bueno, ahora vamos a hacer algo que es muy importante. Vamos a escribir listado. Listado. Listado. Aquí vamos a escribir. Vamos a poner listado a los estudiantes. Vamos a centrarlo. Y vamos a poner estos estudiantes que tenemos aquí. En, pueden ser otros, no importa. Eh, vamos a poner aquí Juan Juana eh, Carlos Eliana Banguera, que soy yo, Arial Centrado, okay ya hemos terminado ahora vamos a configurarlo vamos a seleccionar todo esta opción hasta aquí vamos a vamos a dar clic aquí en la estación bordes gruesos ya lo tenemos allí ahora vamos a seleccionar nuevamente allí vamos a poner aquí eh, todos los bordes ah, me equivoqué en esta opción primero era todos los bordes y luego bordes grueso en cuanto a los bordes gruesos lo vamos a dejar hasta la 38 no, nunca lo dejemos hasta la 33 eh, perdón hasta la 30 vamos a dejarlo hasta la 31 pero no existe 31 pero vamos a ponerlo así ok y aquí vamos a dar un clic allí vamos a dar clic aquí nuevamente en bordes y vamos a poner borde eh, vamos a poner un borde grueso borde inferior grueso de esa forma allí ahora vamos a irnos aquí y vamos a presionar aquí en donde dice borde grueso allí y aquí vamos a ponerlo en todos los bordes aquí Ahora vamos a irnos aquí a vista y vamos a quitar esta opción de aquí. Y miren cómo nos ha ido quedando. Y como pueden ver ya como forma... Ahora vamos a poner... Eh, que dice aquí? Aquí cometí un error. Este mi nombre está un poco más grande. Bueno, mi apellido, perdón. Entonces aquí vamos a agregar. Como pues pueden ver, aquí tenemos. Eh, tenemos aquí ya la lista. Esta de acá la tenemos aquí, ¿no? Para apenas ir escogiendo el estudiante que nosotros querramos, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente: eh, vamos a combinar. Vamos a combinar. Esto aquí, combinar. Vamos a ponerle aquí arial negrita. Una vez hecho ello, vamos a arrastrar aquí hacia abajo. Hasta aquí. Y como pueden ver, ya tomó la forma aquí. Otra cosa tenemos acá. Ah, tenemos. Eh, esta opción la tenemos personalizada vamos a hacer lo mismo aquí vamos a poner un número aquí vamos a poner 4 entonces vamos a dar clic aquí en donde dice estilo de millares y vamos acá a restarle un 0 aquí vamos a darle clic aquí y vamos a arrastrar esto hasta que sea la segunda borramos allí y esta opción la vamos a arrastrar para que nos contagie todo el libro Toda la, toda la columna. Hasta aquí está. Si usted tiene más estudiante Lo pueden hacer. Eh, pueden aumentar más. rango Aquí también vamos a contagiar aquí. Y ahora vamos a hacia abajo. Le damos hasta allí. De tal modo que si yo pongo cuatro aquí. Me salga así. Entonces borramos allí. Ahora vamos a. Escribir aquí lo siguiente. Vamos a irnos aquí a formato. Eh, vamos a poner aquí la opción que si es mayor. Que si es mayor de, de 3. Si es mayor de 3. Que se ponga en color verde. Vamos a dar a aceptar. Vamos a ir nuevamente aquí. Y le vamos a dar que si es. Eh, y vamos a ponerle que si es menor que 3 que nos dé rojo damos clic allí entonces aquí ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a escribir allí chip igual suma vamos a darle en suma Vamos a escribir ahí que este más este más este. Cerramos allí. Escribimos el este signo de división. Dividido 3 porque son tres periodos, ¿no? Entonces, esto, estas tres van a ser dividido 3. Entonces vamos a dar clic estas tres columnas. Las vamos a dividir por tres. Vamos a dar aceptar. ¿Qué error cometí yo allí, que error cometí yo allí ¿Qué error cometí vamos a poner el otro a ver qué pasa aquí vamos a poner así en las vamos a ver aquí en la hoja que... si no tenía así ah, si sí, estaba cometiendo un error entonces vamos a hacer la primera prueba vamos a escribir 4 4 si sí, ya quedó listo vamos a borrar aquí entonces esta misma opción vamos a arrastrar la vamos a completar toda esta columna toda esta fila hasta aquí hasta el 30 bueno ya quedó todo con la misma fórmula si escribimos aquí un 4 acá nos va a dar ya se pasa, nos va a dar resultado ahora vamos a escribir vamos a pasar la lista de estudiantes vamos que tengan 40 estudiantes y no quieren escribir cada uno y necesitan pasar la lista de estudiantes acá para no cometer errores a la hora de escribir un nombre y no para que no sean hayan... entonces simplemente vamos a seleccionar aquí desde el 1 hasta el 30 que es en mi caso que solo tengo 30 estudiantes y vamos a irnos a datos validación de datos aquí vamos a dar clic en la primera opción vamos a escoger aquí la, la opción lista y aquí vamos a dar clic allí si tenemos los estudiantes en otro libro no importa damos clic en el libro y nos vamos a donde dejamos la lista y simplemente seleccionamos desde el primer estudiante hasta el último luego damos clic aquí y damos clic en aceptar y listo entonces cuando vamos a escoger un estudiante de cualquier eh, fila vamos a ya sale ahí el estudiante podemos otro día acá no importa. Lo de los códigos, yo les dije que si necesitan que el código salga una vez con el estudiante, me lo piden en el tutorial y con este mismo formato les estaré mostrando cómo se hace. Bueno, aquí ya hemos terminado esta parte. Ahora, si damos clic aquí en imprimir, ven que sale, la hoja no sale completa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar de aquí, desde la primera opción hasta acá hasta la hasta aquí hasta eh, donde nos marca toda la hoja vamos a irnos aquí a diseño de página vamos a, a, a irnos a la opción que dice área de impresión vamos a ir a darle clic aquí donde dice establecer área de impresión y luego vamos a dar clic aquí en esta opción que dice que dice vista previa en el salto de página vamos a dar clic allí y miren que la área de impresión está por aquí, entonces cuando nosotros nos vamos a correr el mouse hasta aquí y cuando saque esa flechita vamos a tirarla hacia acá, hasta el borde y ven que ya se desapareció. Entonces vamos a dar clic nuevamente acá en esta opción y si vamos a dar clic en imprimir ahora miren que solo nos sale el, la hoja donde, que nosotros que, queremos imprimir, solo nos sale, ah no, ya no, no nos salen los bordes de acá. Entonces ahora vamos a calificar a Eliana, vamos a escoger a ese estudiante, vamos a escogerla desde aquí, Eliana tiene 4, 3,5 y tiene eh, por ejemplo, vamos a ponerle un 5, la definitiva sería 4,2, vamos a escoger a eh, Juan, bueno, supongamos que sacó en el primero 2 3 en el segundo y 2 le dio 2.3 pensaba que perdió vamos a coger y a vanguera que soy yo yo saqué obvio que 5 5 5 entonces la definitiva sería 5 bueno y eso ha sido todo por hoy espero que me hayan entendido y si tienen alguna otra tienen alguna inquietud, me lo pueden hacer en la descripción del tutorial. Yo les estaré creando un con video de, acerca del tema que me pregunten. Soliciten su, su video, que no hay problema. Eso lo hago sin ningún inconveniente. Eso ha sido todo por hoy. Espero que me hayan entendido. Y hasta la próxima. Chao.